¿Cuál es la segunda lengua más peligrosa del planeta? La del tigre, porque puede arrancar de la piel sus pesas. Muy bien. ¿Y la primera cuál es? La de mi suegra. Es arranca hogares, matrimonios, terrenos... Uh -huh.